Hola amigos, yo soy Cerecero y en esta ocasión es un episodio especial, un pequeño video Vamos a estar abriendo 7000 puntos, 7000 FIFA Points Y pues vamos a ver qué nos depara la suerte en, en, en este en este riesgo total Que es abrir los sobres en busca de jugadores como, como Ronaldo, como Messi Como los grandes, los jugadores en forma Híjole, esperemos que nos vaya muy bien Aquí estamos abriendo nuestro primer pack Y... ¡ay! <risa> bueno, salió corona, al menos Godín ¿Cómo le pueden dar un, un sobre a Godín? Es, es increíble Vamos con ese siguiente pack ah, Por favor, que nos salga algo bueno Que nos salga algo bueno, por Dios Por favor, alaba Alábame Alábame Alábame Alábame Alábame Alábame Ay, Dios mío A Yang en forma a en forma, Dios mío. Dios mío. Ay. Uf. Qué, y qué jugadorazo a Ay, Dios mío. Qué buena suerte. Uf. A Baumeyang. Miren nomás. 95 de ritmo. 85 de tiro. Este cuate le pega durísimo. Durísimo de fuera del área. Es increíble. Es increíble. Tiene un muy buen pase. Aparte, me parece que es alto. Yo lo he tenido antes en, en mi equipo de... De, de alemanes. Hace ya un tiempo y recuerdo que daba muy buenos cabezazos. ¡Qué buen jugador y en forma! ¡Ah! ¡Qué buena onda! Vamos a revisarlo. Bueno, ha el mismo año que yo, en el 89. Es alto. Está súper bien. Es un, es un jugadorazo. ¡Uf! ¡Qué bien! Y nos salió también eh, Marín y Fred. Eh, eh, Fred. Es, es, es guapo, Fred. ¡Ay! Salió cañas por ahí. Bueno, vamos a seguir abriendo Packs, Todavía tenemos bastantes FIFA points. Que eso es muy bueno. Y uy, ya no salió uno en forma. A ver, venga, venga, venga, venga, venga. Por favor, por favor, por favor, por favor, otra forma, otra forma. O oh, oh, Messi, o oh, Messi, o oh, Messi. Uf, oh Bueno, no estuvo tan mal. Radu, Castro, ah, Jackson Martínez. Vamos Vidal, vamos Vidal, con tu pelito en la chita de chita Vamos con tu pelito de chita, tu pelito de chita Vamos, vamos, vamos Vamos Vidal, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Uff, bufón. Uff, bueno, esto súper bien Y Richards del Manchester City también Y uno del Milan, Honda Órale, ¿qué pasó güero? Bufón, úpale, pues Bufón está súper bien No tengo equipo de la liga italiana aún Vamos a ver cuánto cuesta. Cuesta. Bueno, 5.000, bastante decente. No está tan mal. Me acuerdo que el año pasado sí se iba como por unos 40.000 o hasta 60.000 monedas. En el FIFA, en el FUT pasado. Pero está súper bien y es una motivación más. Para hacer un equipo de la, de la liga. Vamos a ir abriendo packs. Vamos a ir abriendo packs. Oh, este es Cahill, ¿no? De Australia, este chavo. Del, del Red Bulls. De New York, a ver qué nos dice el destino. ¡Oh! Carrick. Es buen jugador. Podemos tenerlo ahí. Que, que, que haga banquita. Sandro es bueno. Es bueno, lo tengo ya en mi equipo. De Liga Premier. y Veamos, este jugador no sé quién es. ¿Quién es este cuate? A ver qué me puede decir en los comentarios, a ver quién es. Y... nos dieron a... ¡Ah! ¡Oh! ¡La mela! La mela del Tottenham y guardado. ¡Wow! se funciona súper bien para mi escuadra de equipo alemán. Aparte, para meterle un poquito de, de sabor mexicano al asunto, yo creo que sí lo voy a incluir. Y está bastante bien. Está bastante bien de precio para ser guardado. O sea, la neta, sí 2000, 2000 monedas está, está bastante decente. Pero lo vamos a mantener en el equipo porque yo tengo un equipo de jugadores de Alemania y de. Es un, es un mix mejores alemanes con mejores franceses, luego les digo qué equipo estoy usando en este momento, y la Mela, bueno, bastante decente, no, no me encanta, es argentino, sería el Maza Rodríguez por ahí también, eh, y este hombrezón, seññón hoy oh, nos quedan nada más 800 FIFA Points, ha sido bastante, bueno, sigo diciendo que con Aboumeyang me doy por bien servido, con Aboumeyang en forma me doy súper bien, bien servido. Y. vamos ah, falcao. Uffajaja <risas> Conejo Pérez o Arió sea, el Conejo Pérez. Increíble, increíble. Ay, Dios mío. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos Messi. Mm. Bueno, si Messi está en el sobre, creo que tenemos más posibilidades de que salga Messi. Messi, Messi, Messi, Messi. Dame a Messi, dame a Messi, dame a Messi, dame a Messi. Dame a Messi. Dame a Messi, por favor, por favor, por favor. Oh. Bueno, Alexander Song del Barcelona y ya lo tenía. Mm. Sombra. Bueno, mil monedas. Y Alexander Song. El charagui, el charagui. Vamos a ver qué nos dice el destino. Vamos a dice el destino. Parece pa, pa, pa, pa. que es Sajin, a la distancia, Erpen, conocidísimo del Atlas, jugadorazo, es un jugadorazo y Sajin. Ah, pues bueno, necesitamos un poquito más de candela para seguir viendo los pases especiales. Y a ver si nos toca otro en forma. Esperemos que sí, a ver si Vidal. El pelito de Moicano nos da... Y... No ¡Oh! nos tocó. No nos tocó... Coiman. Oh, ¿Qué, qué bajo cayó Ronald Coiman. ¿Por qué, por, qué no ¿Por qué no es de oro? De oro especial. Qué raro. Es un super entrenador. O esa playera está padrísima. Y seguimos abriendo packs. Estamos usando los packs especiales. Los packs Jumbo. Los packs grandes con 7 tarjetas de oro especial que a saber de los muchos contratos especiales de Bushi, Se Bushi. Se otro otra forma. Bueno, sobre la playa del Madrid. Nos caen 450. Pero no sé si se usan las monedas. Yo creo que ya con eso nos vamos a sacar Estamos abriendo ahorita nada más sobre normales Y... ¡Oh! Sturridge Sturridge este, este jugador es buenísimo Es buenísimo Sturridge Yo lo usaba cuando tenía jugadores ingleses Y es un es buenísimo Es alto, es rápido Es un zurdo Esos es letales Le pega súper bien de fuera del área Vamos a ver cuánto se está yendo Sturridge Sí, sí, claro, sí y sí, desde 4.000 a, a 6.000 más o menos su precio Nada, nada mal. Súper bien Stuart. Yo en esas me inspiro y vuelvo a ocupar un equipo de, li de la Liga Inglesa. Vamos a ver. Todavía no estoy muy seguro. Ay, este es nuestro último pack. Y.. ¡Ay! A ver qué nos depara el destino, por favor. Otro en forma, otro en forma, otro en forma. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Ay, el cookie zanet. Bueno, a hablar. Ah, Amigos, pues bueno, nos llevamos un en forma, nos llevamos a Buffon, nos llevamos a Sturridge Para jugadores muy, muy buenos Y este fue un episodio especial aquí en el canal de Fifásticos Gracias a todos por seguirnos eh, Fueron 7000 monedas, 7000, perdón, 7000 FIFA Points Espero que lo hayan disfrutado Tenemos un en forma y... ¿Qué les parece si... a ver si lo podemos, si lo podemos rifar? Si lo podemos dar en un partido especial, vamos a hacer una dinámica para, para que se lleven a, a Baumeyang en forma. Si todos están de acuerdo, vamos a ver si este video puede llegar. Pues vamos a ponerle la taza un poquito tranquilona, unos, unos 50 likes. Recuerden suscribirse y si logramos llegar a 50 likes, vamos a sortear a ese a Baumeyang en forma para Xbox 360, para Xbox One, para las dos consolas. Vamos a hacer un reto padre en Bájame de mi Nube si sí podemos llegar a 50 likes, espero que lo lleguemos, gracias por este video, recuerden amigos, hoy a Bomeyang y siempre, FIFA la vida.